muchísimas formas de conceptualizar al feminismo o a los feminismos como movimiento social y político que busca cambiar lo establecido y también una mirada social distinta para ver el mundo. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Para este nuevo episodio conversamos con Ana Hernández, comunicadora social, periodista, militante peronista y actualmente directora de Comunicación Ciudadana de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Bueno, Ana, en primer lugar, ¿cómo definirías vos con tus palabras lo que es el feminismo? Uff, y... Definir con palabras el feminismo es... creo, desde lo conceptual, eh, nos iríamos a cuestiones muy abstractas, pero algo que parece muy, muy vigente y muy actual porque se ha, se ha eh, llevado a cabo una nueva ola, en realidad nos remite a mucho tiempo atrás. Eh, yo creo que es un movimiento fundamentalmente y no diría que es el feminismo sino de los feminismos como todas esas manifestaciones y los movimientos que deseamos que sean populares, yo creo que en, en esta quinta ola mundial y cuarta ola en la Argentina, todavía no sé si se ha popularizado el movimiento de los feminismos, ojalá si sea, porque me parece que sí es un movimiento y una oleada que trata de ser revolucionaria, por más que eh, suene como que se vende esa palabra muy eh, de manera radical, digamos, suena radical y nos hacen creer que es muy radicalizado, de decir que es revolucionario y me parece fundamental enfatizar en que sí, que es un, un movimiento revolucionario que, no, que también a veces el mercado vende que solamente se ocupa de las mujeres yo creo que no, yo creo que el movimiento de los feminismos lo que hace es pensar en el sujeto social postergado eh, que es transversal, eh, que se preocupa por las mujeres, por las feminidades y por todo aquel sujeto que está sometido. ¿Por qué? Porque cuestiona el sistema vigente, cuestiona el modo de producción, cuestiona al capitalismo mismo, cuestiona al neoliberalismo y viene a proponer una nueva óptica, un nuevo paradigma, una nueva manera de vincularnos, de relacionarnos, una nueva manera de amar y yo creo que el amor es revolucionario. Entonces no puedo decir que el movimiento de los feminismos eh, no lo sea, digamos, todo lo contrario. Es un movimiento revolucionario del amor. En este, justamente en este contexto y particularmente lo que es para el movimiento feminista en la Argentina, mm -hmm. ¿cómo definirías lo que es Ni Una Menos? Bueno, creo que el Ni Una Menos fue una manifestación que en su momento... Por eso todas las lecturas las tenemos que hacer en sincronía, pero en diacronía también. El, el movimiento en el 2015 se podía ver como una manifestación que en, en la primera semana se lo leyó como eh, de protesta en contra de una en su momento presidenta. Luego se comprendió, por eso está bueno también que podamos hacer lecturas diacrónicas también entendemos nosotras las feministas que nada empieza con nosotras y nada termina con nosotras por lo tanto somos el resultado de algo, del devenir de la historia, que no es lineal por supuesto pero el 2015 marca la cuarta oleada si se quiere hace cinco años del comienzo de algo, del comienzo de todo lo que vi vinimos haciendo las mujeres, las feminidades autopercibidas y todo aquel sujeto social que se sintió identificado o empatizó con lo que nosotras queremos. En ese movimiento que es espontáneo, que es transversal, que suena un poco eh, no tan doctrinario en el aspecto de que eh, esto, si nos cuesta tanto definirlo con una sola palabra, es porque mm, eh, no es orgánico, ¿no? no es un lema solo y el luna menos es el punto inicial, digamos, es el grito de decir basta, no queremos más que ejerzan el poder sobre nosotros y que determinen quién vive y quién no, cómo nos matan fue en realidad queriendo destacar los femicidios, lo que después terminamos diciendo que son femicidios porque también modificamos hasta el lenguaje, ese es el poder real, digamos eh... Que tiene que ver con poder ir cambiando incluso el vocabulario y los conceptos de las cosas. Le empezamos a poner nombres a cosas y a cuestiones que antes no sucedían. Eso me parece que es el que es bisagra. El ñona menos fue una bisagra para marcar el comienzo de la cuarta oleada feminista en la Argentina. En, en lo que tiene que ver con la militancia, ¿no? Militancia política, ya sea partidos, sindicatos, organizaciones en general. ¿Cómo ha sido el espacio de las mujeres dentro de los espacios de militancia? Yo creo que hay como una diversidad en el cual también eh, esta oleada y esta etapa feminista vino a inaugurar otra forma de militar y viene a cuestionar las formas de hacer política. Entonces, en eso hay como un arco iris. A su vez sucedió que esas mujeres feministas que se subieron a esa ola empezaron a socavar las estructuras de esas estructuras ya viejas y para mí vetustas, que son el armado de los partidos políticos y no es un invento mío, sino que hay teóricos politólogos que hablan sobre la crisis de los partidos políticos. Entonces, esos partidos políticos o se renuevan o mueren, digamos. No en manos del feminismo, sino porque si no saben dar respuesta si la forma de organicidad eh, no empieza a romper con el verticalismo está visto que estamos en una nueva era en, en un nuevo paradigma entonces esas mismas mujeres que militaban en el feminismo que militan en el feminismo empiezan a, a entrar como dice Michel Foucault encontrando esos interticios ¿no? yo siempre me imagino como una pared donde no todo no, no encaja perfectamente y siempre quedan como interticios donde se puede meter el agua. Bueno, eso fue lo que fuimos haciendo las mujeres con el feminismo y las estructuras y las organizaciones que no solamente tienen que ver con los partidos políticos, tienen que ver con los sindicatos, tienen que ver con los clubes, que esa es una pata que todavía nos queda muy abajo. Creo que sí se están eh, reversionando los partidos de a poco, los sindicatos están comenzando a comprender y los clubes todavía eh, creo que tiene que ver con el cambio en la vida privada de la mujer para que poder transformar los clubes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre fuimos relegadas o nos gusta ir y atender la cantina o estar atendiendo la entrada, la entrada contabilizando o pensando en quién se lleva a lavar los uniformes. Entonces, cuando cambie nuestra entera nuestra vida privada eh, tal vez los clubes comiencen un poco también a cambiar, que es la pata que, que todavía está como más relegada al cambio. Creo que sí, esa es la vinculación que hago digamos con, con la vida política y la militancia, que no es fácil, es muy compleja. Sobre todo estar en una estructura donde la forma de organización es la, que, la preexistente, digamos, o la hegemónica o la establecida y toda mujer que entra eh, concibiéndose feminista y lo hizo carne y tiene una nueva, una nueva mirada y unas nuevas prácticas cuesta, cuesta mucho, digamos, sobre todo por nuestras propias características que yo creo que la mujer le aporta a la política, que es la pasión que a veces suma y a veces no, porque esa misma pasión hace que seamos un poco más espontánea, más impulsiva, uh -huh. pero también la hace más sincera, realmente. Entonces, bueno, no, no sé si el estado de cosas está preparado para eso, pero de a poco, bueno, es lo que nos toca a quienes, eh, nada, tomamos esa bandera y, y en algunas circunstancias y en algunos aspectos eh, vas haciendo punta. Sucede eso, digamos. Y bueno. Eh, bueno, en Entre Ríos, en 2020, logramos la ley de paridad integral uh -huh. para toda la provincia. ¿Esto qué nos va a permitir de ahora en adelante? Eh, yo creo que hay que hacer una diferencia en que nosotros tenemos una legislación que ahora nos ampara. No estoy tan segura que en términos prácticos eh, ya nos permita cosas. Creo que todavía por lo mismo... Que ya decíamos con anterioridad, eh, creo que sí nos van a dar los lugares, nos van a dar los lugares para las listas, porque así corresponde y así dice la legislación, para las listas, en los sindicatos, en los directorios, en las organizaciones sociales y civiles. Pero lo dice la letra. Ahora falta el otro paso, que es poder llevarla a cabo en términos pragmáticos y que no se siga eligiendo con el dedo a quienes van a ser nuestras representantes en esos distintos espacios, digamos. Me parece que ahí eh, va a quedar en el movimiento de los feminismos poder politizarnos sin tenerle miedo a la palabra y sin necesidad de que siempre sea de manera partidaria para poder eh, nosotras ser verdaderas eh, sujetas autónomas en la práctica. Porque en la jerga y sobre todo, puede, eh, puede molestar lo que digo, pero nosotros tenemos a una ciudad, por ejemplo Concepción del Uruguay, inclusive para nada por nuestra historia, por nuestros próceres, eh, que es bastante caudillista, digamos. Uh -huh. Sabemos que el norte es caudillista y a veces a nosotros nos gusta pensarnos como muy cerca de Buenos Aires y como que somos súper progresistas, pero yo creo que en, el, en la práctica somos... Eh, sumamente caudillista, de hecho, acá no existen... cuando nombramos y nos identificamos, no nos identificamos con proyectos políticos, nos identificamos con apellidos de personas. ¿Vos quién sos? ¿A quién pertenecés? No? ¿A qué ismo sos? Ista, ismo... Y, y no hablamos de un proyecto o de un programa político, hablamos de apellidos de personas que se supone que son los que determinan quién es un intendente, a quién cierran para acompañar de gobernador. Eh, dicen inclusive ahora que la lista para, para el Senado y para la Cámara de Diputados ya está cerrada. Y ni vos ni yo estamos conociendo los nombres. Entonces eso se cierra, se sigue cerrando en una mesa de varones, en una peña de viernes o en un almuerzo de fideos con tuco y las fotos las mandan por WhatsApp. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso no va a cambiar eh, en forma pronta, digamos. Bueno, todavía nos queda un largo camino. Sí nos ampara una legislación que es un triunfo nuestro, digamos, y multipartidario y multisectorial. Y eso es bien nuestro. No es que nadie nos cedió nada, como a lo largo de la historia siempre nos sucedió. Eh, es un logro nuestro y hay que empezar, así como hace el marketing político, a enumerarlo, que es nuestro. No es que alguien nos cedió algo. Es un logro histórico, digamos, y es nuestro. ¿Qué significa este, comunicar con una perspectiva de género? Y está todo vinculado, digamos. Eh, yo también pienso, desde el lugar a veces que me toca también en la dirección, de, de, como directora eh, de, un de comunicación en un municipio que hay que estar muy atento también a lo que sucede en la sociedad, porque capaz que vos estás en un lugar de gestión y no te costaría nada tomar la decisión de comunicar con perspectiva de género. Yo prefiero, en esta instancia en, el, en la que está la sociedad, eh, propiciar la feminización del lenguaje, donde los los se convierten en los y las, e ir acompañando ese proceso y no capaz Salir con el inclusivo y muchísimas cosas que sí lo merecen y que sí estaría buenísimo. Pero bueno, en el transitar voy aprendiendo que una co que no necesariamente la política es ideología, digamos. Más bien es una mezcla de cosas que sin olvidar el horizonte ni abandonar eh, tus ideas, tus propósitos, eh, no... Hay alguien que dijo, no, para poder acompañar y conducir, no podemos ir cinco pasos adelante de la sociedad. Es apenas uno y, y sin demasiada distancia, porque si no, terminamos, por más que creamos en ese programa político, terminamos siendo unos incomprendidos. Y ahí nos frustramos y ahí abandonamos. Entonces, es como, nada, vas aprendiendo que es todo como más lento, más en proceso. Sí, ya me parece muchísimo de los, o de los vecinos, empezar a hablar de los y las, ya es muchísimo, digamos. Eh, por eso sí, me parece muy importante, pero no sé si ya eso se va a establecer como, como norma. Claro, todo de la mano de los cambios culturales y el tiempo que conllevan, digamos. Todo de la mano de... sí, es, es colectivo ponerse los anteojos violetas, cuestionar lo que parecía incuestionable. El feminismo no solo busca generar cambios a nivel social, sino también transforma en lo individual a quienes deciden sumarse a la lucha. Soy Clara Chauvin y nos reencontraremos en el próximo episodio de Colectivas.